Thank you. de la tragedia que, que es, casi se transforma Argentina utilizo la verdad lo desaborido porque sí. que nos salvamos de ojete tal cual digamos porque no sabemos en qué escenario estamos pero por ejemplo en Argentina no solamente presos políticos sino hay un avión que está hace cuatro meses detenido con toda su tripulación secuestrada en Argentina y el gobierno argentino casi un comentarista de eso no no no ni, no ni siquiera se anima a tomar una decisión política digamos, como para entender en el nivel de, de, de membrete en el que estamos, como cómo se puede armar una salida frente a todo eso, o si fue un disparo en el pie, no sé si es la mejor metáfora ahora, digamos que el gobierno se vive pegando. Yo no no, no, no sé si pedirle respuesta, me parece que la exceden la respuesta, a dónde la vamos a encontrar, digamos, estoy con todos esos interrogantes hoy. Bueno, cuando hablamos que que el ajuste es la derecha, bueno, la derecha también es la que de alguna manera presiona y, y el gobierno toma parte de eso en todo lo que tiene que ver con política regional y política exterior, donde hay una ambivalencia y una incoherencia en muchos casos que llama la atención. Pero digo, eh, eh, la derecha pierde una elección pero no, no ha perdido la batalla la batalla cultural y la batalla cultural hay que darla y la batalla este, eh, digamos, por las reivindicaciones, eh, por nuevos derechos y demás, hay que darla, y va todo junto, o sea, uno tiene que salir a denunciar este comportamiento que tiene que ver con esto que vos decías, lo del avión, eh, tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con toda una serie de asignaturas pendientes, incluso pendientes por el propio discurso que han tenido este, la fuerza del gobierno, digamos. Eh, me parece que no se avanza en una serie de cuestiones y lo que no se avanza es una muestra de debilidad y es un campo fértil para la derecha. este Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tema medios. Vamos a seguir financiando a los que quieren destituir eh, a un gobierno, vamos a seguir financiando eh, este, económicamente a medios de comunicación que eh, atentan contra los sectores populares, vamos a seguir eh, financiando campañas que atentan contra este, las mujeres, que son misógenos, eh, que son este, antiobreros, que son antipopular, que son anti, que son anti este, sectores que reciben un plan. Me parece que la derecha va por todo y en ese sentido cuando uno sale a pelear tiene que pelear eh, por todo. Digo, a ver, si los sectores militantes dependemos de la suerte que una bala no salga, estamos complicados. Este, y reitero, me parece que la derecha no, no, no va a parar, no es que esto... Eh, yo al pienso contrario. lo mismo, eh. para mí... Digamos, si yo pude meter a un diputado sacado de, de una ucronía como lo que es mi ley y esta chica que lo acompaña, la abogada, que es negacionista hasta de nuestro genocidio... Absolutamente. Digamos, ¿por qué después de un atentado fallido puede llegar a pensar... Bueno, ahora vamos a parar, digamos? Yo creo que es al revés, o sea, eh, al revés de, de esto... De esta coincido, idea de que van a para parar. Mí, para mí van por, van por más. ¿eh? Pero van... claro, porque además si, si pasa una cosa como esta y no existe eh, una respuesta acorde, eh, van a avanzar. Eh, porque además hay toda una búsqueda sobre esto, bueno a ver quién es el personaje que dispara. Eh, yo creo que, que en definitiva la responsabilidad, obviamente hay que ir a fondo con la responsabilidad de quien ejecuta algo así, pero eh, la explicación no está ahí. Eh, me parece que es un emergente de los posibles emergentes que pueden surgir a partir de este, estos discursos tremendos que son sumamente violentos este, y que van por todo, fíjate que, que hay una hay una derecha que tiene además un discurso que está permanentemente atentando contra este, la democracia, incluso esta democracia, democracia más formal y representativa que tenemos nosotros, mucho menos remo democrática en términos concretos de lo que quisiéramos, pero aún así quieren avanzar sobre la forma. Así, ah, fíjate que este discurso de plantearse como políticos de, de la no política, ¿por qué? Bueno, porque la derecha eh, no, no requiere necesariamente de la democracia para seguir ejerciendo su poder y realizando sus intereses. Entonces me parece que este me parece que hay una batalla en todo lo... En, en todos los terrenos y me parece que hay que, este, reitero, hay que buscar puntos de coincidencia y hay que partir desde el espacio en que nos podemos hacer, en que nos hacemos más más fuerte y es el espacio que sabemos eh, históricamente este, hemos ocupado, que es el espacio público y me parece que también hay que dejar de hacer marchitas de lamento y de llanto, me parece que las marchas tienen que ser más claras, con consignas mucho más claras, y hay que ir identificando eh, quiénes son los responsables de esto. Acá hay una derecha que es, es mediática, comunicacional, es financiera, es este. oligárquica, eh, que está también dentro de lo que este, eh, se suele llamar la clase política. Que por supuesto, merece una charla aparte porque no coincido con esto de la clase política. Pero bueno, eh, hay dentro de, de esto que se llama la clase política, sectores que se plantean como que vienen a este, denunciar y a combatir la vieja política y la corrupción y demás, en realidad son predemocráticos, vienen con discursos que son antidiluvianos anti y que son te lo peor de la derecha. ¿Y o te, sea. Puedo, te propongo algo incluso, eh, recuperar las banderas antifascistas, digamos, no, no, ni siquiera... Este, a veces hasta la propia izquierda, la, más, la izquierda más social o la izquierda más vinculada a, a organizaciones partidarias, este, como que no lo... Yo no digo que lo abandonó, pero por lo menos no está presente en la consigna más urgente, no el antifascismo como un baluarte también de los sectores populares y de las movilizaciones. ¿no? Mirá, eh, yo creo que, que hay, hay palabras y hay conceptos que, que se abandonan ...a veces por eh, resultar políticamente correcto. Pero resulta que como el discurso dominante también te marca lo que es políticamente correcto... ...uno termina diciendo lo que la derecha quiere que digamos. Y Entonces me parece que hay palabras que sí hay que retomarlas. Es más, se han apoderado de palabras que son de alguna manera cara a, a, caras a, a, nuestra, a nuestra historia. Como por ejemplo cuando vos escuchás a alguien que se dice libertario y es un fascista... A nosotros los libertarios hace años atrás, claro, eran compañeros que, que, que combatían, que, que luchaban por por este por derechos que eh, había que conquistar o por derechos que se habían perdido. Entonces, digamos, fíjate vos cómo eh, se apoderan de palabras que han sido muy importantes para nosotros. Y de alguna manera, creo yo, esto, sí, hay que empezar a, a, a llamar. Eh, por su nombre las cuestiones lo que son fascistas son fascistas Si hay que decir nazi hay que decir nazi este, Si hay que decir golpistas hay que decir golpistas Y me parece que eh, no, no son tiempos para poner la otra mejilla Porque además Cada, cada lamento sin acción eh, Me parece que es un, una mueca de, de debilidad <risa>